Seguramente usted te recuerda que en reiteradas oportunidades hemos estado informando acerca de estos trabajos de descontaminación en el río Pilcomayo. Han sido una serie de trabajos, pero también se ha estado trabajando con las comunidades aledañas a estos sectores con la finalidad de tomar mayor conciencia, evitar el echar basura, escombros hasta el río Pilcomayo y tener la situación que se está registrando hoy en día. Sin embargo, estaremos abordando este tema, estaremos conociendo un poco más que es lo que está ocurriendo actualmente con el río Pilcomayo, junto a Roberto Valderas, ingeniero que nos está acompañando en esta oportunidad desde Tarija, a quien también le damos la cordial bienvenida y es un gusto que nos esté acompañando en los estudios de Yala Televisión, en lado verde, en la ciudad de La Paz. ¿Cómo está? Buenas noches. Lorena, qué gusto. Un gusto después de tanto tiempo tenerlo qué gusto con nosotros. Estar en, el, en el lado verde de, de Aviala. Eh, comunicador, no ingeniero no ingenier. comunicador social <ríe> comunicador. comunicador Bueno, el tema del Pilcomayo es muy, muy fuerte A ver, eh, la Cuenca del Plata es eh, eh, el sistema acuífero más grande después del Amazonas Y por la presencia de más de 50 ciudades entre grandes y pequeñas Industria, ganadería, minería, en fin Entonces ha habido un rompimiento de, de la normal armonía ...ecológica que hay. Y lo mismo sucede en la cuelca del Pilcomayo... ...que es parte de eh, la Cuenca del Plata. Son los mismos problemas que tiene. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene el Pilcomayo... ...en este momento? El tema de la contaminación, que básicamente es minera... ...por las eh, colas de desmonte... ...porque recordemos que el Pilcomayo... ...nace en la cordillera de los Frailes... ...en el departamento de Potosí, recorre Chuquisaca... ...llega Tarija... ...y como es un río trinacional va a la Argentina y al Paraguay. Entonces la contaminación es arriba. Pero el gran problema del Pilcomayo es la degradación geológica. Arrastra mucho sedimento. Eh, según cálculos que se ha hecho es el segundo río en el mundo después de un río en China el jay que arrastra más sedimentos. Entonces imagínense la, el perjuicio que tiene. Ahora este este hecho de la, del arrastre de, de, de sedimento. sedimento evita por ejemplo que se cumpla el ciclo natural del sábalo que es fundamental para eh, que el carbono pueda estar en todo ese proceso que, que sigue el río Pilcomayo. O sea, decíamos, nace en Potosí, llega a Chuquisaca y a Paraguay y Argentina, después de pasar por Tarija, Paraguay y Argentina, solo le interesa el agua. Mientras que en nuestro país, a todas las comunidades que están a la orilla del, del Pilcomayo o tienen influencia, le interesa la producción que hay. ¿Quién no ha comido un sábado del Pilcomayo en el país...? ...y uno ha disfrutado el sabor de ese delicioso producto del río, que es el sábalo. Y en la Argentina lo que han hecho es un proyecto que está dañando el problema geológico del Picomayo ...y el ciclo biológico del sábalo. Es un proyecto que se llama el proyecto Pantalón. ¿En qué consiste? Consiste en la desviación del río en, en dos, dos vertientes, que por eso se llama Pantalón, porque es, parece un pantalón claro. abierto. Claro. Y entonces ellos aprovechan, tanto Paraguay como Argentina, aprovecha el agua. En la década del 40 tuvieron conflictos, in, inclusive militares, porque unos se llevaban el agua a un lado, los otros al otro lado. Entonces, al, al construir eso, porque Paraguay y Argentina trabajan mucho con diques, con presas, y nosotros no. Entonces, se ha, ha habido acumulación de sedimento. Y el sábado eh, da toda una vuelta, sube hasta el río Pilaya, donde hay... Es una belleza ese lugar, porque son como pesores enormes, donde pueden ver en el agua cristalina los pequeños alevines, es una belleza. Y luego el sábado baja y vuelve a subir para hacer pescado ya. Y entonces no puede cumplir ese ciclo precisamente porque hay acumulación geológica. Claro, o sea, no le permite el de, paso. Claro, de, de la superficie al fondo, cada vez es más corto. ¿no? Y como este río tiene una característica, no desemboca en otro río. O sea, se pierden bañados, bañado a la estrella, bañ esteros de patiño, se pierde, entonces, y vuelve a aparecer. Es un fenómeno muy interesante. Ese este es el principal problema del Pilcomayo, más que la contaminación, porque la contaminación es en la parte alta y se va también. perdiendo, pero claro. Ahora, la presencia cada vez más de asentamientos humanos, eso podemos ver en nuestras ciudades, en todo lado donde hay más gente hay más basura. O sea, no tenemos conciencia, todo al río, todos los desechos son al río. Pero el río es tan grande, es tan fuerte, tiene tanta vida que va limpiando constantemente. Pero el principal problema es ese. Por ejemplo, usted decía, Lorena, que están haciendo unos trabajos. Se han realizado se, ya. Se varios ha limpiado, trabajos. Se, ha, se ha sacado todo se el drenaje. Pero uh -huh. vuelve a aparecer. Vuelve, porque es un problema muy fuerte, es muy profundo. Porque va bajando el río, por ejemplo, por los valles de Sinti. Entonces va cayendo toda la toda la erosión ¿no? o sea que barros, realizando barros esta limpieza de sedimento que ya se hizo en varias y constantemente oportunidades se hace. con unas vendría, dragas inmensas. exacto, vendría como mitigar un poco este problema sí. sin embargo no sí. se está solucionando el problema de raíz el tema es que hay que trabajar a nivel internacional hay que trabajar con Paraguay, con Argentina ya ese es a altísimo nivel de cancillerías, qué sé yo porque el tema eh, para por ejemplo Villamontes que es la, el, la población más importante que está cerca al Pilcomayo, donde está todo el territorio, o por ejemplo. Eh, ellos tienen la manera de, de limpiar un poco, de seguir con eso, pero el problema es fuerte, grande, y como le digo, tiene nuevamente que ser tratado a nivel internacional. Si no, no vamos a poder llegar. y Por ejemplo, este año, la temporada de pesca que comienza en mayo y termina estos días, agosto, ha terminado en julio, porque ya no había, ya no había, pues ya no sube el sábado. Claro. Y el princip... No se van reproduciendo. No, tampoco. claro, van no sube. No, no sube, entonces se queda, se pierde por ahí, muere por ahí, entonces uh -huh. ya no puede ser pescado. Camiones vacíos han, se han venido a esta parte del país este año. O sea que este problema va arrastrando otros, otros otro, tipo otro tipo de problemas también. también. Ahora. Claro, este es un trabajo que se tiene que realizar conjuntamente con otros países, pero mientras, para poder mitigar lo que es uh -huh. eh, la contaminación que se está registrando y que cada vez aumenta, ¿se puede trabajar también con estas comunidades, estas poblaciones claro. aledañas? ¿Esto ayudaría al río Pilcomayo, a estos peces también? Por ejemplo, el buen Ayek, eh, que es el mal llamado Mataco, y esa es otra historia muy linda, eh, vive del río, vive con el río, por ejemplo, tienen una leyenda hermosa que dicen que el sabalito vive para ser pescado por el guanayek. El sábalo es eterno. Uno saca un sábalo, que lo saca, y ahí empieza dos, tres, cuatro, tres coleteos, se queda quieto. Uno saca un dorado, y... y entonces dicen, él sabe que ya ha muerto, pero él sabe que es eterno y va a volver a la vida. Entonces uno, a partir de esa cosmovisión, ellos llaman sabiduría, Entiende por qué, por ejemplo, el río está, eh, voy a utilizar un término común, loteado, hay consignaciones, mm. son 68 comunidades y uno no puede entender cómo aquí hay cantidad de sábalo y aquí también. O sea, aquí debería haber menos en las grandes temporadas. Claro. Y es porque el buen ayek y esto quiero llegar, tiene una relación muy directa con el río y ellos saben cómo curarlo al río, pero como siempre nosotros no les hacemos caso. ...ellos saben cómo limpiar el río... ...ellos saben en qué momento van a hacer un desvío... ...para por ejemplo... ...a ver, si vemos cualquier riachuelo quebrada... ...vemos que la basura está por ahí... ...pero se va acumulando en algún sector... ...solamente ahí... ...entonces ellos saben cómo abrir eso... ...cómo limpiar eso... ...pero... ...la presencia del, del criollo digamos... ...o de como dicen los bonayek del jatay... ...que es como en, por estos lados el, el cara... ...por, ahí, por ahí. el pueblo guaraní el caray... ¿no? para el guanaya que es el hatay entonces hace de que no se tome en cuenta esta sabiduría que es propia del pueblo indígena entonces yo creo que el problema hay es que trabajarlo muy profundamente con los indígenas a nivel internacional con los países pero con una política grande que vea no solamente el pilcomayo sino toda la cuenta del pilcomayo para finalizar eh, trabajándolo desde ahora Haciendo este tipo de limpiezas que ya sí. se realizó ¿Se puede recuperar, se puede salvar el Pilcomayo? ¿Estamos a tiempo todavía sí, de recuperarlo? Sí, sí, por supuesto que sí Como digo, es un río muy fuerte, es un río muy sabio Es un río que, que te da tanto allá Por ejemplo, eh, para la ganadería Por ejemplo, para el tema de agricultura, por el agua Y también la, la riqueza que hay Se puede, pero como digo, hay que tomar Ahora, en cuenta a quienes conocen el tema claro. Porque Generalmente viene alguien con alguna idea de otro lado que es muy distinta por ejemplo, a lo que realmente claro, ocurre. porque el río cambia, por ejemplo, en la parte alta, en la parte va, eh, del valle y ya en la llanura chaqueña es distinto. Exacto. Tiene características, hasta el color del agua es distinto. Exacto. Pero se puede, Lorena, y yo me voy a estar contactando con ustedes acá en Lado Verde, un saludo cordialísimo al canal, al programa. Me parece que este tipo de programas tienen que ser los que interaccionen, soluciones y acciones para que podamos primero preservar, proteger y recuperar, que es lo que queremos, como en este caso del mayo. Claro, no solo decir el problema, no sino saber claro, cuál bien. es el problema, pero también buscar y bueno. saber cuáles son estas soluciones. Hay que Me comprometo a mandar algunos reportajes con testimonios Guanayek, que ellos cuenten del río. Y usted también va a volver Por supuesto supuesto sí. se compromete. Por supuesto que sí, yo siempre estoy viniendo, además yo soy de aquí. Ah, muy sí. bien, entonces lo vamos a estar esperando también en una siguiente oportunidad. Es importante que todos desde ahora, unidos, empecemos a trabajar, pero ahora... No esperemos a mañana, no esperemos un poco más cuando ya sea tarde y ya no, no claro, se pueda poder como, eh, recuperar. Cuántos ejemplos hay de ríos, pero totalmente perdidos, Exacto, ¿no? Entonces Esas imágenes que estamos viendo nos, nos muestran eh, la, la riqueza que tiene el Pilcomayo. Tenemos una serie televisiva, le estamos construyendo, vamos a dejar los tres primeros capítulos que precisamente se llama Salvemos el Pilcomayo. Nos encantaría que se difunda a través de este programa. Claro que sí, nosotros lo estaremos difundiendo, sin duda, para que la población conozca y lo vamos a estar esperando en una siguiente visita a la Paz. Vamos a estar en contacto, la no se la que venga necesitaré. La Paz voy a venir aquí. Claro que sí, compromiso, lo esperamos. compromiso entonces. Gracias Lorena, muy Muchas gentil gracias. y éxito en el trabajo. Muchas éxito. gracias, Este tipo Igual. de programas, reitero, nos hacen falta. Igual, y lo felicito y le agradezco también por el tiempo. Y Me disfruta de La Paz. Ah no, eso siempre hago. Gracias. Gusto, que tenga una buena noche. Bueno, lo que queda de ella, un buen fin de gracias. semana. Muy amable, gracias. Pausa y ya volvemos. Aguárdenos unos minutos. Ya regresamos.